Saludos, en este tutorial trabajaremos cómo insertar audio y convertir presentaciones de PowerPoint en formato video. Una vez realizadas las diapositivas con el contenido a presentar, pasaremos a insertar el audio. Para insertar el audio, seleccionamos la opción de Insert y en la cinta de opciones, escogemos la opción de Audio. Esta opción está representada por una bocina. Desplegamos las opciones y veremos que tenemos las alternativas para insertar audio o grabar un audio. Para insertar un audio debemos asegurarnos de que éste se encuentre en nuestros archivos de la computadora. Si seleccionamos la opción para grabar audio, observamos que este nos presenta una caja de diálogo donde seleccionaremos el botón rojo para comenzar a grabar nuestra voz. Hola, hola. Pueden observar que nos aparece el icono de la bocina con nuestro audio. Hola, hola. Como alternativa para esconder la bocina del audio, seleccionamos la opción de playback. Aquí seleccionamos la alternativa de automático y la opción para esconder nuestro icono, seleccionando el encasillado de High Touring Show. Podemos verificar si las configuraciones están correctas en el área de Slideshow y observamos que no uh -huh. tenemos nuestra bocinita. Una vez configurada. E insertada el audio, procedemos a trabajar con las transiciones y duración de la diapositiva de nuestro video. Seleccionen la opción de Transition. Y aquí podemos observar las diferentes transiciones que nos brinda el programa. Seleccionen las transiciones de acuerdo con su gusto. Para el tiempo de duración de cada diapositiva o transición. Seleccione la opción del tiempo y asígnele los minutos correspondientes a cada una de ellas. Una vez realizado todo este proceso, podemos grabar la presentación en formato video. Para este proceso debemos seleccionar el prim primero que nada File, luego Export, luego Crear un video seleccionamos el formato de grabación que sería HD 720p aquí también nos permite cuántos segundos va a estar cada diapositiva y crear el video una vez yo le digo crear el video me da la opción para grabarlo y le decimos save y podemos observar que tenemos la presentación de PowerPoint convertida en video. Saludos y bienvenidos al taller de PowerPoint. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos a integrar audio, grabar audio, transiciones y convertir presentaciones en videos. ¿Qué es PowerPoint? Es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones. Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil, rápida y de gran calidad. Espero que este video tutorial sea de gran utilidad. Muchas gracias.